¿Podríamos decir que el tema de la película es, es la impunidad de, de, del, del robo que se le hizo a un país que antes de nacer y de poder desarrollarse perdió hasta su nombre? Sí, fíjate que eh, de alguna manera es, es, es eso, ¿no? Es, eh, en la época nosotros sentíamos que, que todas las puertas se cerraban, que no había realmente posibilidad de uno desarrollarse aquí, ¿no? De, estaba todo tan... Es una guerra, me parece que es un casting muy dedicado a la película. Me parece que no has hecho concesiones. ¡Te ha robado mi hija! Solamente de ver la foto de Pamela, yo sentí, pero esta chica es, ella, ella lo puede hacer. O sea, fue y... de una especie de amor a primera vista. Tú la viste oh, bueno. a ella y dijiste, ella es. Así ¡Qué bueno! Es. Por otro lado, tienes una especie de Norman Bates peruano. Un cumplido maravilloso y es el primero, además. Hasta ahora no, yo no había escuchado que nadie le llame así, pero está genial la comparación. El país que tú presentas, lo presentas eh, muchas veces con el sonido también. O sea, yo oigo Lima, yo oigo Iquitos. Es un gran valor, es una gran virtud de la película que está concentrada más que nada en, en, estos, en estos personajes que que sufren mucho. ¿no? La tradición de los peronistas en Francia existe desde finales del siglo XVI. Y te lo digo porque probablemente ese lado eh, cultural es el lado que va a gustar mucho aquí en Francia, porque la gente conoce. Y quizás podríamos decir que esta película va a formar parte de esa catarsis que era necesaria para que el Perú se reencuentre. Fíjate, fíjate tú, fíjate tú lo que, qué importante lo que estás diciendo justo en este momento, ¿no? Yo, que, yo espero que sí sea, espero que sí sea, que, que nos ayude, ¿no? Un poquito. Creo que, que nos haga bien ver, ver esta película. Gracias Melina por tu tiempo, gracias por la película. Me has librado de, de papas va vaginales y de visiones... Eh, For export que realmente eh, no eran no eran eh, no eran el camino sueño causa cinco heridos de gravedad en la explosión del coche bomba el grupo terrorista sendero luminoso se adjudica a la autoridad de Papá, lléve, lléve, A su bebé se lo llevaron a un hospital a hacer unos chequeos. Tengo que hablar con un periodista. toda la información que puedo darle Soño y niquija, guaguita, soño y niquija.